Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro anteúltimo encuentro de Wiki Herramientas cómo hacer cosas con Wikimedia. Ya estamos llegando a fin de año y nos queda a nuestro encuentro de hoy y un, un encuentro de la semana que viene que tenemos en un horario distinto. Eh, va a ser a las 7 de la tarde, les avisamos para que ya se lo agenden con Esteban, que va a estar contándonos sobre los distintos tipos de usuarios dentro del mundo Wiki. Pero bueno, eh, más allá de eso, como siempre, dejamos el chat abierto para preguntas y vamos a, también a eh, estar compartiéndoles el, el enlace a la página de Wiki Herramientas para que puedan chequear más información. Sin más, Eve, te paso la palabra para que presentes a nuestro mundo. Eh, bueno, ¿cómo se nota que es el último Wiki Herramientas que ni siquiera pusimos ya placa? <ríe> <No sé. ríe> eh, ya, ya está, ¿no? Vamos, vamos cerrando el año, tachame la doble, Este, así que eh, ahí no tengo ni idea, <ríe> no, mentira, Sí, no, no, sé quién, no sé quién expone, no sé sobre qué, qué vamos a exponer, no, mentira, no importa, no, no importa. Este, va a estar Hoy eh, estamos otra vez con Denis de Wikimedia Chile, eh, y, bueno, eh, Denis hoy eh, nos va a estar contando un poco cómo hacer consultas directamente a la base de datos de Wikipedia. Eh, así que, bueno, yo ya sé que él se va a disculpar seguramente por su español chileno. A mí igual me encanta escucharlo a Denis porque sabe un montón eh, y si bien eh, va rápido, es muy pedagógico en la forma en que, en que explica... Así que estamos acá atentos y atentas para escucharlo, y bueno, como siempre pueden hacer comentarios ahí en el chat. Así que bueno, Denis, eh, el piso es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, ya segunda vez que eh, tengo el honor de poder pisar esta, esta aula virtual y llegar a, a través de YouTube. Para los que me vean el futuro, un saludo también a la gente del futuro. Eh, bueno, el tema de hoy es un poco más complicado que la última vez que presenté, que fue CeroBot. Eh, porque acá se requiere un poquito más de conocimiento, pero en sí vamos, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, voy a ver si aquí puedo hacer un screening de un minuto. Pantalla 2, acá estamos. Yeah. Eh, bueno, la primera, gran, la primera gran invitación que me hacen al exponer hoy día es cómo hacer consulta directa a la base de, Wikip eh, de datos de Wikipedia. Eh, y yo le pongo ahí un subtítulo un poquito más, que va a englobar un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy día que es eh, SQL, Query y datos y datos en sí. Eh, yo le digo Query, por si acaso, quizá en inglés puede, puede ser Query o algún nombre así, pero pongas Query porque estamos en español y, digámoslo mal, no importa, se entiende que es una herramienta. ¿Okay? Eh, bueno, en sí, eh, todos o la gran persona, o la gran cantidad de personas que estamos presentes, eh, hemos hecho alguna edición en Wikipedia. Alguna vez hemos presionado el botón Guardar. Guardar una edición en Wikipedia, Wikinoticias, eh, Wiki Wikilibros, etc. Todos hemos hecho quizás alguna edición en nuestra vida. Bueno, esta edición en, que hemos hecho alguna vez en nuestra vida eh, permite guardar mucha información. Obviamente guarda el texto que nosotros hemos, que hemos integrado, ya sea por el editor actual o el editor normal que utiliza, o el editor eh, antiguo, ya para no decirle el editor normal, porque los dos son normales, pero el editor antiguo. Eh, guarda información. Eh, por ejemplo, la persona que hizo el cambio, sea dirección IP, o sea, una persona no registrada, o un nombre de usuario o usuaria que hizo el cambio. Por ejemplo, si yo presiono guardar, va a aparecer mi nombre de usuario si estoy registrado. Si estoy sin registrar, va a aparecer mi dirección IP como información de la persona que hizo el cambio. También por lógica está la fecha y la hora en que se hizo la edición, el texto, es decir, qué es lo que escribimos, el resumen de edición que es la línea de abajo que generalmente dejamos en blanco pero que uno podría poner qué es lo que intentó hacer por ejemplo corregir ortografía eh, revertir algún vandalismo o por ejemplo hacer poner más referencias lo, siempre la invitación del resumen de edición es poner qué hicimos y por último está el famoso cuadrito de edición menor que es para identificar que la edición efectivamente es menor o que no hace grandes cambios al contenido sin embargo al presionar el botón guardar también hay otra metadata o son datos adicionales que se guardan sin que nosotros lo, nos demos cuenta. Por ejemplo, cuál es el número de la revisión o la edición que hicimos en forma previa. ¿De cuál revisión viene esto? O, por ejemplo, cuánto mide o cuánto pesa el cambio que hice. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si antes el archivo, o sea, el artículo tenía 500 bytes, ahora tiene 520 esos datos también se guardan. O, por ejemplo, identifica si la página es nueva. Es, es decir, tiene una sola revisión y la página es absolutamente nueva. Ya, para ponerlo un poquito más en contexto, por ejemplo, veamos esta edición de CeroBot, eh, que es un artículo aleatorio, totalmente aleatorio, de lo cual tomó el día de hoy. Por ejemplo, cuando yo digo, deja registrado todo, todo al momento de ver el historial, por ejemplo, eh, nosotros podemos, cada una de estas líneas, va guardando un número de edición. Cada una de estas líneas corresponde a una edición que se va guardando como un historial de edición. Vamos construyendo una historia en forma progresiva de esta de este artículo. A continuación, eh, tenemos también el dato de la persona que hizo el cambio, o en este caso lo hizo un bot, ya que es un bot, el cual, cuál fue el tamaño, cuál fue la diferencia en relación a la, a la edición anterior y cuál fue, por ejemplo, el resumen de edición, que es este un resumen de edición sí. automático. Se ve re sí. chiquito, Denise. ¿eh? Eh, eh, si le podés dar un poquito al zoom, no se ve nada. Uy, no tanto. Nada de nada. Ay sí. Ahí sí, lo siento. Lo siento, está... No, no, nada, no pasa nada, no pasa nada. Se me olvida que son pantallitas chicas. Eh, sí. Bueno, entonces, bueno, todos conocemos más o menos, o la gran mayoría de las personas presentes conocen cómo es el historial. Entonces, bueno, podemos identificar la fecha y hora en que se hizo el cambio, qué persona anónima, registrada o herramienta automática hizo el cambio, cuál fue el tamaño del cambio, cuántos bytes tuvo de diferencia y la etiqueta, si es que fue, por ejemplo, una, una reversión, como en este caso, o la edición anterior, si la persona hizo el cambio a través de un dispositivo móvil o si lo hizo a través de un editor visual. Estas etiquetas ayudan a, a poder etiquetar ciertas eh, revisiones para que sean más fáciles de acceder o hacer análisis sobre ellas. Es decir, por ejemplo, estamos buscando todas las ediciones que se han hecho con el editor visual. Entonces hay forma de acceder a esta información en forma rápida y sencilla. ¿Ya? Eh, otra de las cosas que también guardamos sin que nos damos cuenta es el famoso M, que es la edición menor, o también la bandera B, que si corresponde a un bot o no. A un bot o no. ¿Ok? Todos estos datos son los que nosotros almacenamos al momento de presionar guardar eh, una edición en, en Wikipedia. Obviamente esto aplica para todos los proyectos, solamente no estamos entrando en Wikipedia, pero esto aplica para cualquier wiki de MediaWiki, wiki, ¿ok? Eh, en sí, en las bases de datos públicas, ya nosotros cuando accedemos a las consultas, nosotros tenemos réplicas de la base de datos, nosotros en estas réplicas podemos encontrar de todo, excepto algunas cosas. Por ejemplo, datos que identifiquen a personas o contraseñas por temas de privacidad, ¿ya?, eh, estos datos no están disponibles obviamente porque no van a poner el hatch de la contraseña, ni menos la contraseña que estás usando, ni los mecanismos de autenticación que estás utilizando. Por ejemplo, si tienes autenticación de dos pasos o cuál es tu correo electrónico, también, tampoco aparece públicamente disponible, ni siquiera en los dumps de la base de datos que son públicos aparece el dato. El texto de todas las ediciones, ya que esto se puede obtener a través de la API, en una decisión de cómo volcamos esta información en forma pública en los repositorios, o sea, o en las réplicas, se decidió que el texto de las ediciones no iba a estar porque se puede obtener por la API. Las ediciones que están ocultas, ya sea por temas de problemas, por ejemplo, eh, divulgan datos públicos, o sea, datos personales, o, eh, por ejemplo, se hace difamación activa de la, de la persona biografiada, por ejemplo, estas ediciones tampoco están disponibles porque son ediciones ocultas. Y, por último, cualquier otro campo que eh, altere o que... Demuestre cierta vinculación de una cuenta con una persona del mundo real Por ejemplo, desde qué dirección IP te conectaste O cuál fue tu navegador Estas cosas no las registra MediaWiki Pero también se toma la precaución de no dejarlas disponibles Para no eh, apuntar a personas O para que las personas no sean identificables a través de la consulta de la base de datos eh, Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer con estas consultas o con estos datos? Ya, actualmente existen varias herramientas que sacan la información eh, sin utilizar la consulta eh, de MediaWiki, sino que consultan directamente la base de datos porque es mucho más rápido, mucho más veloz. Por ejemplo, está el, todo el set de herramientas de Xtools, que son las herramientas que permiten sacar información de las páginas o las personas que editan Wikipedia. Es decir, los contadores de ediciones, Xtools tiene un contador de edición bastante bueno, eh, el único problema es que si tienes más de 400.000 ediciones ya no te hace ningún cálculo, pero por lo menos te muestra cuál fue tu historial, dónde has editado mucho. o Por ejemplo, si la mayoría de tus ediciones a lo largo del tiempo son, por ejemplo, en un periodo de tiempo, en algunos meses, etc. Es una página bastante completa. Eh, si no la conocen, busquen los perfiles de una persona y al fondo sale eh, ver contribuciones de esta persona y los manda a esta herramienta. Otra, otra herramienta que es bastante buena es la de Global User Contribution, que son las ediciones globales de una persona. Es decir, yo con mi cuenta de usuario eh, puedo estar en distintas wikis. Entonces, a veces falta la perspectiva de dónde edito o cuáles son mis ediciones en determinadas wikis. Entonces, esta herramienta me presenta un barrido o una representación de mis últimas 20 ediciones por wiki. Ya no te va a traer todo el historial porque sería muy, muy largo pero sí te muestra tus últimas 20 ediciones en todas las wikis donde la hiciste. Por ejemplo, yo participo en Wikiviajes también, de vez en cuando, o en Wikilibros Wiki de vez en cuando también. Entonces, aparece wikiviaje y Wikilibros con los últimos cambios que hago. En esas dos wikis, simplemente yo hago cambios de ortografía ya, o sea, busco los, los famosos también sin tilde y le pongo la tilde cuando corresponde, eh, tengo la precaución de no hacerlo con los libros históricos, así que los que son amantes de Wikilibros, sí, lo tengo en mente no, no se preocupen, no o sea, los de Wikisource, disculpen, los de Wikisource tenganlo en mente que sí, soy consciente que los libros antiguos tienen que quedar escritos así y por último, nuestro querido llamado Petscan, que muchas de las personas que vivimos de Wikipedia lo debemos conocer porque esta, esta herramienta hace muchas consultas demasiadas consultas, yo me encanta mucho esta, esta herramienta porque no se evita tener que hacer consultas, no evita tener que llegar a decir, necesito una consulta de SQL, sino que nos alivia mucho el trabajo, por ejemplo, si estamos buscando listados de, de artículos que pertenecen a una categoría, o intersección de categorías, o artículos sin, eh, sin plantillas, por ejemplo. Entonces, esta herramienta, eh, Petscan, también utiliza como fondo consultas a la base de datos. Eh, solamente como ideas generales, ya... Eh, también se nos pueden ocurrir otro tipo de consultas, por ejemplo, eh, oh, me equivoqué, era BFF, eh, los mejores amigos para siempre en Wikipedia, por ejemplo, los artículos, los artículos o las personas que editan eh, artículos en común en Wikipedia, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si yo, por ejemplo, Evelyn se pone a editar de, eh, no sé, la historia de Uruguay y yo también, quizás podríamos ser los mejores amigos de de Wikipedia porque los dos editamos acerca de las mismas categorías, por ejemplo. Estas son como ideas nomás, no, no es que exista la herramienta, pero podemos llegar a hacer eso, podemos llegar a sacar una lógica o alguna hipótesis y decir, bueno, si yo edito mucho Uruguay, quizás mi mejor amigo también puede ser Evelyn porque también edita artículos relacionados. ¿Ya? Solamente estoy inventando, ya, esto no existe. Eh, y Igual te problema. diría que, que existe, o sea, porque uno eh, lo va haciendo también muy intuitivamente, ¿no? O sea, a medida que vas editando artículos, siempre te agarra la wiki curiosidad y de decir, ¡ay, a ver quién editó, a ver si puedo ser a mí! Exacto, ahí, bueno, estas son como, como ideas locas, no más nada, y como digo, no, no existe, eh, pero sí, también se hace este ejercicio de ver, oh, ¿quién está editando constantemente mi artículo? Y quizás... Eh, de ninguna forma Wikipedia es red social, así que no, por favor, este es el, el BFF, es solamente una idea loca, ¿ya? Eh, también podrían salir otro tipo de análisis, por ejemplo, análisis de actualización de artículos de una categoría, por ejemplo, ¿cada cuánto se actualiza un artículo de la categoría argentina? ¿Ya? Esto no lo dice Petscan, ya no lo va a decir Petscan, porque Petscan ve lo actual, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa si se actualiza un artículo? ¿Cada cuánto tiempo se actualizan los artículos de una determinada categoría? Por ejemplo... Eh, puse Argentina como genérico, pero podría ser, por ejemplo, eh, fútbol eh, de los años 30 de Argentina, por ejemplo. Si existiera la categoría, ¿cuánto se actualiza un artículo ahí en forma positiva, por ejemplo? A lo mejor un cambio de página web o alguna cosa. Acerca de estas consultas, la primera hay que tener ojo. Eh, la primera hay que tener bastante ojo porque eh, también se puede prestar para wikihounding ya que no es un efecto muy, muy amistoso dentro de la wiki, porque eh, existe el acoso. Existe el acoso al ser la wiki, una, una construcción eh, de ego en sí. Eh, hay que considerar de que si están editando mis artículos, yo puedo hacer acoso a las personas que editan mis artículos. ¿ya? entonces quizás parece buena idea, pero también hay que tener cuidado porque podemos usar una herramienta muy, como muy, simplemente, pero también hay que tener cuidado porque también se puede prestar para perseguir a alguien dentro de la wiki. Entonces también hay que tener quizás un poco de cuidado cuando uno dice, ah, podríamos ser amigos de wiki, pero después tú puedes hacer como este wiki holding eh, que no es muy amistoso, de hecho no se lo recomiendo a nadie, porque es simplemente ganarse malas migas dentro de, de la wiki. Así que este tipo de consultas se puede prestar para cosas muy buenas y también cosas muy malas como acabo de decir, ¿ok? Eh, bueno, ¿cómo podemos consultar a todo esto? Porque existe, siempre existen, están los datos, están por ahí en el lugar, pero siempre queda la duda, ¿cómo lo podemos consultar? Bueno, para acceder a las bases de datos, a las réplicas de la base de datos, ni siquiera podemos acceder a las bases de datos eh, reales de la wiki, sino que son réplicas de lectura, eh, tenemos cuatro posibles mecanismos. La primera es poseer una cuenta de desarrollador o desarrolladora en Wikitech. Fácil, eh, con una cuenta de usuario se puede hacer, pero toma tiempo. La segunda es poder hacer un túnel de SSH para hacer consulta a la base de datos. Desgraciadamente, Wikitech otra vez. La tercera forma, que quizás es la que utilizan varias, varios sitios de espejo y cómo, cómo hacerlo, es descargar el volcado de las bases de datos o los dumps de la base de datos, que está en dumps.wikimedia.org, y subirlo a un servidor para hacer consultas. Bueno, aquí les voy a romper el corazoncito al tiro porque cada dump pesa, si es que no me equivoco, la última vez que lo vi, cerca de 200 gigas. Ya que son 200 GB de bajada y necesitas un computador que tenga por lo menos unos 500 GB para poder tomar toda la base de datos de Google para poder hacer tus consultas. Así que les voy a romper el corazoncito que eso toma mucho tiempo y mucha infraestructura que no tenemos. Y, por último, eh, usar Query o, Query o como quieran decirlo, por favor. Yo lo digo muy mal. Eh, de ahí me, ¿cómo se llama? De ahí me, no sé, alguna persona me, me contactará y me dirá, no se dice así, eh, dilo bien desgraciadamente no sé decirlo bien, eh, lo escuché creo que dos veces en mi vida, así que le vamos a decir nuevamente como digo, Query o Query, ¿ya? Ok, entonces tenemos estos cuatro mecanismos, vamos a usar Query porque estamos buscando lo más simple, ¿ya? Tener las cuentas en Wikitech no es difícil, no es difícil, no es una cosa de que tienes que demostrar que realmente eres una persona que desarrolla software, sino que es bastante simple, pero por simplicidad para, para que puedan sacar rápidamente sus consultas vamos a usar Query o Query, ¿ya? Eh, bueno, para explicarle por último que es Query, o Query es una herramienta que facilita hacer consultas a la base de datos de los sitios Wikimedia, ¿ya? Al igual que Pause, si es que se acuerdan de mi presentación de Zerobot, si no, pueden ir al botoncito acá arriba como dirían los youtubers, y pueden ir al botoncito de arriba a buscar mi presentación, eh, Pause es una herramienta que solamente requiere una cuenta en cualquier sitio Wiki. De, media, de la Fundación Wikimedia, por ejemplo, Wikipedia, Wikilibros, Wikinoticias, eh, Wikiviajes, etcétera para poder acceder a este espacio. Es un espacio gratuito, no se paga, eh, no, teman, no teman en romper algo porque no romper, ¿ya? Así que siempre yo he escuchado eso, que tengo miedo porque voy a romper las cosas. No, aquí no se rompe nada, ¿ya? Lo mismo que en Paus. Quizás peguen un servidor, quizás alguna cosa, pero no se rompe nada, no les van a cobrar, así que no se preocupen. Este servicio ejecuta consultas sobre las bases de datos de réplica, como vengo insistiendo, solamente son réplicas, nunca vamos a llegar a la base de datos real de wiki, sino que son las réplicas, eh, y son instancias de solo lectura, ya, o sea, ustedes intentan hacer una actualización, obviamente los va a bloquear porque es solamente de lectura. Para las personas que estén en el futuro y que vean la presentación Subida Commons, ahí les dejo los dos enlaces que es donde se, presenta el, eh, donde se presenta el sitio Query y donde está el sitio para poder acceder. Query.wikimedia.cloud eh, o wmcloud.org. Eh, antes de seguir, aquí vienen las malas noticias, por eso el icono ahí de, de advertencia. Las malas noticias es que no todo es tan simple, porque hay que saber SQL o, eh, lenguaje estructurado de consultas, para decirlo en español, para poder tener base de datos, o sea, para poder acceder. Además, la segunda gran la segunda gran complicación es que actualmente MediaWiki, al día de hoy, eh, octubre del 22, eh, está en la versión 1.38, ¿ya? ¿Y cuántas tablas creen que posee el modelo? ¿Cuántas cuántas tablas? A ver, lance un número constanza uh, un, número? Uh, uh, uh, un número absolutamente ridículo, seguramente. Pero, para, para, para, versión, para, una, eh, tablas de tablas, o sea, tablas de información dentro de wiki. ¿Sí? ¿Cuántas tablas De todas ya las Wikipedias, de todos los idiomas. No, no, no, solamente de una wiki. De una wiki, ok. Bueno, Empezamos pero ahí va a, a, a los... Sí, ahí va a variar además, porque me imagino que la Wikipedia en inglés debe ser un número absolutamente absurdo y bueno, la Wikipedia en español puede que sea un poquito más razonable pero vamos, vamos, vamos tenemos claro. que tirar así Bueno, en pocas palabras eh, todas las instalaciones de wiki son iguales ya, no, no depende del idioma, no depende del volumen de datos, sino que todas las instalaciones son iguales, eh, algunas tienen quizás alguna tabla más, alguna tabla menos pero en realidad el modelo el modelo real, sin incluir Wikidata, por si acaso, aquí yo siempre hago esa declaración, sin incluir Wikidata, tiene 79 tablas. ¿ya? Es un modelo gigante. Es un modelo bastante grande de datos, donde se, donde se, eh, se muestra un poco por espacios cómo está cada tabla. ¿ya? Entonces, estos son los dos grandes problemas. El primero, sí o sí, hay que saber SQL, o SQL, y segundo, es que el modelo es bastante grande. ¿ya? El modelo está bastante grande, es bastante desacoplado, no es difícil si es que sabe SQL o eh, si sabe SQL no es tan difícil de seguir, pero sí en modelo es bastante grande, ¿ya? Esos son como quizás los dos grandes problemas. Eh, yo he hablado con hartos colegas informáticos e informática y siempre me dicen, mientras el modelo es más grande, más complicado hacer consulta. No comparto mucho ese punto de vista, sino que puede ser mucho más simple, ¿ya? Eh, bueno, veamos algunos ejemplos. Ya los aburrí bastante para no ser muerte por PowerPoint. Eh, va una... eh, primero vamos a visitar un poquito cómo es el sitio, voy a... ahí ven perfecto, ¿sí ven bien? Ok, sí, fui mover cabezas en forma afirmativa, así que, súper. Eh, bueno, el sitio, en este caso yo ya estoy logueado con mi cuenta de usuario, van a haber bastantes consultas. Eh, Le comentaba antes de presentar, a, antes de comenzar la presentación a Evelyn y a Constanza que yo tengo... Mucha historia con esta herramienta. Me han hecho hacer un montón de consultas. Así que no se aterren no por los nombres. Eh, son los nombres amistosos que les pongo para no, olvidarme, para no olvidarme las consultas. Así que este es el sitio eh, donde podemos hacer, por ejemplo, ver nueva, eh, crear una nueva query de cero, query reciente de todas las personas que usan el servicio. Eh, un segundo, a ver si carga. Ya. Estas son las, todas las consultas que se han hecho eh, a lo largo de... O sea, son las consultas que se han hecho usando el servicio. Aquí hay de todo, todos los idiomas de lo que se le ocurra, hay. Entonces, a veces, revisar esta página te da idea de nuevas consultas que podrían ir saliendo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿cuántos eh, espacios? No, ¿cuántas sandboxes sería? ¿Cuántos talleres están en uso? ¿Ya? ¿Cuántos talleres están en uso? Una persona se hizo la pregunta, ¿cuántos talleres están en uso? Y hay una consulta. Entonces, uno puede reutilizar la consulta. Uno puede reutilizar la consulta, puede hacer un fork de la consulta, y la podemos utilizar en nuestra wiki, indicando que vamos a usar es wiki Aquí tenemos una consulta eh, SQL. Si es primera vez es que en SQL, lo siento, no va a haber introducción de SQL. Eh, podemos hablar. Puedo hacer un curso de SQL, no tengo ningún problema, pero... Eh, por temas de tiempo no podemos ahondar mucho más en qué consiste SQL, pero sí por lo menos podemos jugar un poquito con esto. Por ejemplo, en este caso lo que está pidiendo la persona es todos los enlaces a las plantillas que vayan de una página, del Page ID, a la plantilla de destino, que tenga un enlace de destino, espacios de nombre sean 10, por ejemplo, página de usuario y 8... 828 que debe corresponder a staff dentro de la Wikipedia en inglés, donde el espacio y nombre sea cero y el título sea sandbox. En pocas palabras, los artículos que están en, en ¡Ay! Se me va el nombre. En el taller de los usuarios. Se me olvida que aquí tenemos, tenemos la palabra taller, lo siento. Ay, eh, entonces, yo puedo tomar la misma consulta, modificarla, por ejemplo, decir, bueno, nosotros no tenemos 828 828, sino que tenemos 10, yes, solamente el espacio de nombre de, de, de usuarios. Si es que no me equivoco, quizás me esté equivocando, a lo mejor es otro nombre, otro espacio de usuario. Eh, y la puedo ejecutar en este corner 0. Ah, no, no me retorno 0. Acá me retorno algo. Me retorno algo. Edad en años sandbox. Es decir, esta página esta página está utilizando el sandbox de plantillas. Si la visitamos... Un minuto. Sale algo inapropiado, lo siento. Eh, la wiki, como saben, no tiene límite, así que si sale algo que no debería salir, desde ya pido todas las disculpas. Pues, pues ya. Sí, además, eh, esta es la razón por la cual siempre que trabajamos con docentes les recomendamos primero por las dudas, hacemos la búsqueda, ¿no? <ríe> sí. <ríe> sí, en este, caso, en este caso me aventuré y no la hice, así que eh, eh, me autocastigo me auto por eso. Ya debería irse no, la está, está, está bien. Es aceptable el artículo. Sí, acá en algún punto espacio eh, se está accediendo al sandbox del artículo. ¿Ya? Que implica, o sea, de la plantilla. En pocas palabras, el sandbox del, de la plantilla implica que es la zona de pruebas de la plantilla. Que esto no debería llegar al espacio nombre, eh, al espacio nombre de artículos. Entonces, esta consulta, la persona que la creó. Dijo, ah, quiero ver las plantillas. O sea, quiero ver los artículos que están usando alguna plantilla en Sandbox. Que no estén usando la plantilla real. Entonces, en este caso, en Wikipedia en español tenemos una. Entonces, aquí quizá una persona que esté viendo esto ahora podría hacer un cambio, por ejemplo. <coughs> podría aprovechar de hacer una edición. O las personas que están en el futuro viendo esto, bueno, espero que alguna persona haya hecho el cambio. Y que no ejecuten esta consulta después y siga apareciendo el cambio, el error. Pero bueno. Eh, esto es más o menos como es el portal, eh, también tiene, bueno, el espacio de discusión para dejar feedback acerca de la herramienta y algunas ayudas, a nombre, por ejemplo, el nombre de las bases de datos, porque yo aquí yo me sé que es wiki, y un, yo bajo p, es wikipedia en español, eh, pero por ejemplo, si no queremos hacer consultas sobre la wikipedia en español, pero si sí la quiero hacer, por ejemplo, la wikipedia en inglés, simplemente cambio, eh, cambio y esto Ahora sí va a tardar mucho más, no va a tardar un par de segundos. Eh, para poder cambiarme de wiki rápidamente. En este caso, bueno, también hay una sola página que es Spiroceras, no sé qué será. Eh, no lo voy a buscar, así que no, no se preocupen, no para no temer, recién temí cuando di el clic. Así que, eh, en este caso, eh, lo mismo. Podemos cambiarnos rápidamente de wiki para saber en qué wiki se está, está pasando esto, por ejemplo. Eh, la wiki en francés, y así sucesivamente podemos ir navegando por todas las wikis. Bueno, este es el primer gran ejemplo. Eh, tarda un poquito. ¿Ya? En este caso no hay ninguna, no hay ninguna fila que cumpla este, este criterio. Pero bueno, en consultas más cercanas, porque está... Ah, antes, que, antes de seguir, este es el modelo completo de datos que tiene la wiki. Eh, en este caso no lo puedo agrandar bastante, pero, así que mil disculpas pero estas son todas las tablas que están eh, encerradas en cuadritos que dicen, por ejemplo, que estas cinco tablas corresponden a usuarios, los permisos, la tabla de logs, las etiquetas de las adiciones, y así sucesivamente. Entonces, hay una representación visual de cómo se compone el modelo, ya, para que no teman de que hay que prenderse las tablas de memoria y que esto todo, todo de memoria, no, hay mucha documentación, está escrito, de hecho, están los cambios que ocurren cuando cambia el modelo, por ejemplo Es decir, por ejemplo, la tabla users que sufre cambios Te dice en qué versión sufrió un cambio Por ejemplo, uy, me fui muy grande, lo siento Por ejemplo, acá dice que user real name está desde la versión 1.3 de MediaWiki Es decir que se permite poner tu nombre, tu nombre real Por lo menos MediaWiki lo permite desde la versión 1.3 Okay. Esto es como el diccionario de datos, así que esto funciona muy bien. Yeah. Esto realmente, eh, la comunidad técnica documenta poquito, pero lo poco que documenta, lo documenta bien y está, esto está documentado al día. Bueno, vamos a consultas más cercanas. Por ejemplo, eh, una de las consultas de mantenimiento, una de las consultas de mantenimiento que generalmente siempre me hacen es, ¿Denis, cuáles son los elementos con redirección que tienen texto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes redirigen una página? Lo que uno espera es que esa redirección esté vacía, que solamente tenga el, el signo almohadilla, gato como lo conozco yo, el número, que diga redirect y el artículo de redirección. Y uno no espera que el, el, la página tenga contenidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en pocas palabras esta está, está consulta? Está consultando por todos los títulos de las páginas eh, cuya página sea una redirección. Y redirect 1, que esté en el espacio de nombre principal, que es decir artículos, y cuyo largo de página sea mayor a 500 bytes. ¿Por qué mayor a 500 bytes? Porque uno no espera texto. Uno no espera que tenga más de 500 bytes, sino que tiene que ser algo más chiquito, ¿cierto? Quizá unos 50 bytes, 60 bytes, ya. Eso es como uno ya empieza a sospechar. Que tenga más de 500, allá adentro hay un artículo. Hay información. Exacto. Entonces en este caso vamos a ver Papa jones Ya, a mí me encanta la pizza. Eh, no sé si el Papa Jones será el mejor ejemplo de Pisa, pero creo que todos podemos con un Jones, ¿cierto? Vamos a ver Papa Jones, vemos el contenido, y nos damos cuenta que lo primero que tiene es una redirección, ¿cierto? Y después viene el contenido de un artículo, que es un artículo que queda invisible, ¿por qué? Porque cuando uno ingresa a esta página, que no sea con el slash, con la acción editar, le aparece el contenido. Es decir, si yo presiono sobre artículo... Puede ser redirigido a la página real. Y, por tanto, esta información que está acá queda oculta. Entonces, la primera sí. consulta eh, la primera consulta que les quería comentar hoy día que existe es esto. Los elementos de re con redirección que tienen texto. ya Si se dan cuenta, eh, con, es, con SQL esto sale bastante rápido. Ya, con Quarry también saldría rápido. Ya, no, esto no busca reemplazar Quarry, sino que es como nos acomoda un poco obtener la información. En este caso, para hacer un análisis offline, no necesariamente conectado directamente en vivo con la wiki, funciona bastante bien. Hasta aquí íbamos claros, claro, ¿cierto, Constanza y Evelyn? Ya. La siguiente es súper comple complejo lo que estás explicando y creo que hasta ahora se entiende bastante claro, o sea sí, o sea, como les digo es un poco complejo, pero intento llevarlo lo más humano posible así que si tienen alguna duda, quizás la gente que nos sigue en YouTube también déjenla, no hay problema eh, intentaré explicar lo más posible y, como siempre, también es como empezar a, a, a poder identificar como cuáles son los códigos wiki, ¿no? Un poco este de copiar, pegar, cambiar algún dato. O sea, saber esto, que si hay algo, nosotros a veces buscamos en Petscan artículos que son muy cortos entonces que hay que mejorar y le ponemos la cantidad de bytes. Bueno, esto funciona igual, ¿no? Como, bueno, tomar esos sí. pequeños conocimientos de otros espacios wiki para, para después ver cómo se acomodan también en, en, este, en, este, en este espacio distinto, pero que uno puede. Encontrarle una lógica. Exacto. La siguiente consulta, que esta me la pidieron hace tres años atrás, amistosamente le llamé de ahí al mundo, ¿ya? Eh, un poco para no identificar de dónde viene. Eh, quizá eh, a Constanza, que sea más cercano, puede identificar quizá alguna, por ahí algunas siglas dentro de esta consulta, pero qué es lo que busca dentro de los cambios recientes que las consultas vengan o que las ediciones vengan de ciertos rangos hiper. ¿Ya? Esto es bastante perverso, ¿ya? Esto, esto es casi wiki holding de la vida real para saber de dónde vienen ciertas ediciones, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile tenemos una cuenta que se llama El Estado de Ita, ¿ya? Que nos hace seguimiento a ediciones estatales que se hacen sobre la Wiki. Por ejemplo, hace pocos días salía un cambio donde, eh, eh, por ejemplo, cambiaban quizá a un ministro o cambiaban a un subsecretario que es una edición buena ya porque están actualizando información. Pero a veces salen cambios que no son tan positivos, o cambios que eh, uno dice, mmm, creo que los hackearon, porque un cambio que, no sé, un poco más eh, de no estar a cierto grupo, que ocurrió hace un tiempo que no estaban a los mapuches, por ejemplo. Que les ponían prácticamente que era un pueblo eslojo, vago, y un par de cosas más que venían de direcciones que precisamente eran del gobierno. Entonces, esta consulta es muy similar, solamente que aquí la persona que me la pidió me, la, me dijo, ¿Y cómo no irá con el Senado de Argentina? Entonces lo que busca un poco esto son las direcciones IP, que son públicamente disponibles los rangos IP, eh, cuáles son las decisiones que se han hecho del gobierno de Argentina, o desde el Senado, más que del gobierno, desde el Senado de Argentina, y con algunas cámaras o algunos parlamentos eh, federales, o con, no, no es federales, con algunos parlamentos locales, con, pues, como por ejemplo Neuquén y Tucumán ya que era la consulta que me hizo la persona, eh, la ejecuté hace poco, no han habido cambios en los últimos 30 días, así que bien, bien no hay nada que informar, eh, antiguamente me salían, en periodo de elecciones salen como unos 20, 30 cambios de los últimos 30 días, ya como es lo esperado, ya no estoy diciendo nada que no, no sea público en el conocimiento, que eh, los mismos, las mismas personas que se quieren elegir o algún colega que quieran elegir, eh, editan wiki para limpiar la historia no estoy, por si acaso no estoy diciendo nada que no, no, no hayamos visto previamente las personas que llevamos tiempo en esto eh, otra consulta que también es bastante común es eh, por ejemplo, ¿cuántas ediciones tengo de cero bot desde el inicio de los tiempos? ¿Ya? Eh, esta consulta yo la hago más por curiosidad, no la hago porque miento, esta sí, No no, no, no, no, no. no esta otra consulta ya, esta otra consulta que la puse mal, pero sí la utilizo para saber, por ejemplo, algunos datos curiosos de CeroBot. Como la mayoría conocen, eh, soy el, la persona que está detrás de ese bot perverso que le gusta revertir todo el día y toda la noche. Eh, y a veces me saco curiosidades, curiosidades. Por ejemplo, un día hice una encuesta vía Twitter para que me indicaran cuál creían que era el artículo más revertido de CeroBot. ¿Ya? Eh, y puse los cinco primeros para ver qué me dec... o sea los cuatro primeros para ver qué, qué opina la comunidad la mayoría acertó y al día de hoy el artículo más revertido que tiene ZeroBot en la vida es Gabriel García Márquez ya no sé por qué no sé cuál es el problema con Garci... Gabriel García Márquez no tengo idea pero es el artículo más revertido que tiene ZeroBot hasta el momento después viene democracia perfeccionismo y de verdad eh, no no sé por dónde va pero ahí están, esos son los artículos más revertidos que tiene Zerobot. Eh, uno esperaría, por ejemplo, que Roblox, que un videojuego esté más arriba, o que hubieran otro tipo de artículos, pero no, eh, tenemos a Gabriel García Márquez. Eh, quizás los mexicanos nos puedan explicar un poco más por qué Gabriel García Márquez y no otro artículo, pero este otro tipo de consultas que se pueden obtener, por ejemplo, eh, a través de las revisiones, que las revisiones nosotros la conocemos como las ediciones cada vez que damos guardar, el software lo reconoce como una revisión de la página, pero nosotros lo conocemos como edición. Ahí tenemos que tener ese concepto bastante claro, las personas que hacen consultas que no van a encontrar editions, van a encontrar revisions. ¿ya? Lo segundo que también hay que tener claro es que la wiki, eh, para dejar un poco más anónimo todos los datos, no guarda directamente en una sola tabla, eh, no guarda todo el contenido en una sola tabla, sino que crea una tabla de actores. ¿Ya? En este caso, yo tengo acá seleccionado acá arriba CeroBot, eh, que es el actor 21. Cuando se implementó el sistema de actores, CeroBot tuvo el número 21. ¿Ya? ¿Por qué hace esto? Porque en el futuro, en un futuro, no sé si cercano o lejano, eh, los datos van a ser realmente anónimos. Es decir, el ejercicio de obtener revisiones a través de IP no va a existir más porque la IP va a ser enmascarada. Es decir, por ejemplo, yo estoy con mi IP actualmente, cuando guarde mis datos ya no voy a tener un número de IP, sino que voy a tener un número de usuario o un número alterio de usuario, el cual va a ser intrasable. Es decir, yo no tengo acceso al número de IP, sino que voy a tener acceso al usuario imaginario que me creó el sistema. Este es el sentido un poco que tiene la tabla actor. Por eso no, no está dentro la tabla user, por ejemplo, sino que es actor. ¿Okay? Eh, bueno, otra consulta más. Eh, otra consulta más que siempre han tenido curiosidad nuestros amigos wiki, wikipedistas amigos y amigos Wikipedia es eh, ¿cuántos artículos quedan en desarrollo? ¿Ya? Constanza, Evelyn, me imagino que ustedes han hecho artículos, han dejado su hermosa plantilla en obras, y a veces se nos olvida, pasan casi meses y la plantilla en obras queda ahí puesta ad eternum, prácticamente. Hay bots mal, eh, bot malvados que sacan la plantilla, pero a veces se nos queda puesta la plantilla, se nos olvida, y eh, ese artículo queda en la categoría Artículos en Desarrollo. Ya, dentro de la wiki, que el artículo, eh, artículos en desarrollo, en la cual, y, por ejemplo, acá, ¿sí? No, igual ahí yo te voy a hacer una pregunta que quizás es medio tonta, pero, eh, o sea, en, ese, en esos casos, digamos, por las plantillas, como, ¿cuál sería el beneficio de usar Quarry versus Petscan? O sea, hay algo que, que ¿por qué? Digo, en, en Petscan también, si te interesa ver, como, ay, quiero ver cuántos artículos tiene, no sé, la plantilla cita requerida, bueno, no, cita requerida no, pero eh, el artículo necesita referencias. Eh, ¿Mm? lo, lo, lo podés hacer vía PETscan, imagino que es más rápido, pero bueno, por ahí, como, si podés contar la ventaja y desventaja. En, en... Bueno, en este caso, eh, PETscan es una visita totalmente en línea con una consulta predefinida. ¿Ya? ¿Por qué digo predefinida? Porque... Eh, uno no se puede salir de lo que tiene pensado Petscan en presentarte en cambio acá yo estoy poniendo los datos que a mí me interesan, por ejemplo, cuántos días han pasado desde que me pusieron la plantilla ya, porque ese es un dato relevante, cuántos días han pasado, o por ejemplo, cuál es la tolerancia entre la edición que puso la plantilla y la última edición una tolerancia de o cuántos que, días voy a dejar pasar o sea que en, en algún punto digamos, eh, Petscan es como tirarle una bazuca a una mosca y Quarry es como tener ahí el, el bisturí listo para decir, no, yo quiero que la consulta sea así de precisa. Exacto, exacto. O sea, en este caso tengo dos consultas, ya, en lo que tengo en pantalla tengo dos consultas, en las cuales es la misma consulta, pero yo quiero saber cuáles son los artículos y después cuál es la persona que me deja más veces la plantilla puesta, ya, eh, no sale, por si acaso, Constanza Verón, más abajo, así que no te preocupes, Constanza, no eres tú. Ya, afortunadamente no eres tú. Pero, por ejemplo, aquí lo que me interesa es saber cuánto tiempo o cuánto tiempo lleva abandonado un artículo. Eh, tengo que escrollar hasta el fondo, desgraciadamente, así que denme un minuto. Ya, acá está. ¿Cuánto tiempo lleva abandonado un artículo con la plantilla en obras? Ya, entonces, por ejemplo, en este caso... Eh, Tenía este artículo, el primer artículo que tengo en la lista, lleva 49 días abandonado con, en obras. Ya No implica que la última edición haya sido 49 días, sino que lleva 49 días desde que el artículo tiene la etiqueta en obras. Ya, O sea, puede haber tenido más ediciones, pero son 49 días desde que el artículo está en obras. Ya, la comunidad, la comunidad nos ha dicho eh, no lo puedes tener X tiempo. Son simplemente un trabajo de investigación para saber cuántos días se tardan los usuarios en en tener artículos retenidos. En este caso, el primer artículo lleva 49 días en teoría en obras. ¿Ya? Eh, la segunda consulta tiene que ver con cuán, cuál es el usuario que más artículos tiene en obra. Eh, bueno, cuando suba, acá está. Eh, Sanador 2.0, en este caso, tiene 20 artículos en obra. ¿Ya? O sea, eh, debe ser... El usuario o la usuaria debe ser un pulpo Porque tiene 20 artículos al mismo tiempo eh, Yo puedo con suerte con dos si es, que no, si es que no tres Y ya sería mi cuenta Pero esta persona eh, 20 artículos en obra ¿Ya? Esto era bueno y además de... eso también ¿Sí? me, me da un dato como interesante Que puede ser que bueno ese usuario por ahí Está abusando un poco de la plantilla en obras no Porque la mayoría Vemos que tiene uno o dos Sí, como te digo, el es ¿no? no, es ¿eh? <risas> Sí, esto, eh, hacer consulta directo a la base de datos es, es, te permite revelar estos pequeños datos que quizás Petscan no te los no lo puede revelar tan fácil y viene a ser apoyo quizás a algunas decisiones de la comunidad. Por ejemplo, en este caso, la consulta nace preguntando cuánto tiempo se tarda una persona en editar un artículo en obras y cuánto tiempo permanece en obras. Ya, de los artículos que están actualmente vigentes. Esta consulta, la primera vez que la ejecuté, el artículo que más tiempo tenía era 1.500 días. Que esos son años. Cinco años que el artículo ahí, estaba constantemente en obras. Y ahí, Denis, una pregunta, o sea, porque entiendo que además acá tenés como un manejo muy sensible, en realidad, de los datos, ¿no? Porque justo por esto mismo que yo acabo de decir, me doy cuenta, digamos, que te sale un poco el espíritu policía. Este, pero ahí como... Digamos, como, ¿cuáles son las normas para manejarse éticamente, por decirlo de alguna manera, cuando estás haciendo estas consultas que involucra cierta información de los usuarios o las usuarias? Que por ahí, digamos, eh, sí, o sea, que no, no sé qué, qué tanto, digamos, podés usar esto para construir consensos o para tener conversaciones, ¿no? O sea, si hay alguna, si vos mismo te has planteado alguna vez, ah, no, acá, tipo, me puse... Un, un parate fuerte porque me encontré con información que, que, que sé que podría ser complicada. Sé que esto se recontraba del tema de la charla, pero... Sí, ahí en cuanto a la ética, eh, como bien apunté y siempre lo dije al principio, hay que tener cuidado porque un poder conlleva con mucha responsabilidad. El poder en este caso es poder hacer, por ejemplo, wiki-acoso, wiki, wiki holding, precisamente porque tú con estos datos puedes ir al usuario y decirle, oye, tienes 20 artículos bloqueando o bloqueados en el espíritu wiki, porque si lo pongo en obras o en desarrollo, implica que lo vas a desarrollar y uno, por consenso comunitario cuando en obras, no debería poder seguir participando de ese artículo ¿Ya? entonces, precisamente eh, me ha pasado un par de ocasiones donde me piden, por ejemplo, eh, hacer seguimiento a ciertos usuarios donde yo digo no, o sea, yo ahí no, no colaboro mucho porque entiendo cuál va a ser el trasfondo de ese, de, de ese seguimiento y eh, de todas formas, la wiki tiene otro tipo de permisos, ¿ya? Eh, por ejemplo, están los, los revisores globales, no, tiene otro nombre. Eh, los supresores, no. Eh, los check users, los check users que ellos acceden a mucha más información, ¿ya? Que ellos sí pueden haber, ellos pueden ver relaciones de cuenta, y es lo mismo. Todo se basa en consultas como esta, muy similar a esta. Eh, pero sin lugar a dudas, eh, un, gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo siempre... Eh, les digo que para qué el sentido de la consulta, o sea, cuando me contactan y me dicen necesito una consulta que, por ejemplo, me lista los usuarios que están bloqueados eh, de, de, de determinada categoría, siempre va el por qué, siempre va el por qué, porque hay que entender el contexto de por qué lo está pidiendo o cuál es el sentido de identificar a una persona. Ya, quizá aquí identificamos cuentas de usuarios y usuarias, pero también hay que tener en cuenta del por qué lo estás haciendo. Ya, y uno, bueno, dentro de mi de mi profesión, la, la ética, quizá uno dice, pero si estoy haciendo un sistema informático, bueno, pero ahí uno realmente se tiene que hacer esa, esa pregunta de cómo, eh, cómo se ve involucrado el ser humano, cuál es el problema que podría generarse a partir de los datos que doy, ¿ya? Ahí yo le agradezco, y esto va que agradezco siempre, siempre le agradezco a una persona de Derecho Digital en Chile que tomaba un, un taxi tomaba un taxi y me hizo todos estos cuestionamientos, porque yo dije, claro, yo solamente hago un sistema informático, ¿cuál es el problema de hacer un sistema informático?, y ahí me reveló bastantes cosas de que los sistemas informáticos en realidad es jugar con la gente. Entonces, en este caso, es sentarte a revisar cuáles son las ediciones de las personas. Ahora, también anexado un poco a tu pregunta, Belín, el mismo editor, eh, contador de ediciones, en el año, creo que 2008-2009, está en un modo muy público, ¿ya? Y después de hacer un análisis, se fue a un modo un poco más restringido, donde tú tienes que dar la autorización para divulgar ciertos datos. Por ejemplo... Las horas en las que editas, porque yo con esto yo puedo saber a qué editas tú, ¿ya? O los días de la semana que tú editas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, eventualmente te pueden hacer seguimiento de que tú editas entre 2 y 5 de la tarde, ¿ya? Y te puede pasar algo fuera de ese rango horario, o pueden presuponer que tú no estás en casa o alguna cosa que te involucre a ti. Entonces... Por eso eh, los contadores de ediciones ahora te piden una autorización. Es decir, tienes que generar una página y esa página la lee el bot y dice, ah, ya, ok, puedo presentar esta información. ¿Ya? Eh, en este caso, Quarry te abre las bases de datos y aquí depende el conocimiento y lo que estés preguntando. ¿Ya? Eh, eso responde bastante bien la pregunta. Sí, no, además me parece como fascinante, ¿no? Todas estas cuestiones como también para, para, digo que hacíamos este chiste de que les decíamos a los docentes, no hagas búsqueda sin, sin voz, digamos, como fijarte antes, me parece como un, un grado de detalle, digamos que por ahí la gente a veces no, no tiene en cuenta de cuánto cuida la privacidad Wikipedia, ¿no? Y sin embargo, cuánto, o sea, en, ese, en esa tensión entre investigación y cuidado de la privacidad igual tenés como muchos márgenes para hacer cosas súper interesantes, ¿no? Este, así que buenísimo, gracias, Denis. Bueno, eh, tengo muchas más consultas, pero en realidad estas ya van a ser la, las dos últimas que voy a presentar. Eh, como bien saben, eh, los que patrullamos bastante Wikipedia, eh, nos dedicamos un poco a seguir ciertas categorías. En este caso, una persona me preguntó, oye, ¿cuáles son los políticos más editados en cambio reciente en Wikipedia? Eh, es una consulta un poco extensa, así que no lo voy a explicar paso a paso, pero... Eh, lo que sí voy a destacar es que primero que todo busca todos los, todos los políticos por de Chile por partido, ya que ese es un gran agrupador de categorías, y después voy viendo la subcategoría, eh, las páginas que componen esta subcategoría, es decir, están los partidos políticos, eh, o sea, están los políticos por partido, y ahí agrupan todos los, todos los políticos, ahí están esencialmente todos los políticos, y al final yo solamente veo a los que están vivos, ¿ya?, ¿Por qué solo los que están vivos y cómo se incluyen? No sé si ustedes recuerdan que tenemos el famoso con eh, NF o el, lo que siempre ponemos casi al final de todo el artículo, el NF o el DB, ya que uno le pone la. Nacido, nacido, año, y el Exacto, el año de nacimiento, fallecimiento y la llave de, de ordenación. ¿No? Entonces, eso automáticamente trae datos de Wikidata y también alimenta la Wiki en forma automática. Por ejemplo, si es hombre, lo etiqueta dentro de hombre, si es mujer, mujer, eh, eh, si está vivo, lo incluyen como personas vivas. Entonces me aprovecho un poco de esa autoinclusión para decir, bueno, vamos a buscar a todos los vivos. Eh, y en el último mes se han hecho 907 cambios de políticos chilenos. Ya eh, aquí hay de todo. Eh, no me pregunten por qué está este personaje. Este personaje no es político, así que... Ahí la wiki está fallando, pero en realidad eh, trae todos los eh, todas las personas que han sido políticas y la gracia de esto es que me trae la persona que hizo el cambio. Entonces, con esto yo quizá eh, dentro de mi sesgo que tengo, sé que si es una edición de, de un usuario anónimo, posiblemente sea un vandalismo, y si lo mezclo con la persona que es la biografía, que en este caso es un político bastante, bastante eh, polémico, yo sé que este cambio es muy posible que sea un vandalismo. ¿Ya? Eh, bueno, y la última consulta. ¿Ya? Es como otra Pero forma te... de patrullaje también, ¿no? Como sí, un poco es... más específica. Es... O sea, patrullo dentro de eh, X categoría dentro de Wikipedia. Eso es interesante porque a veces los patrullajes son como más en general y acá es como te permite hacer un foco en el tema que uno está interesado. Exacto. Eh... Por ejemplo, yo no sigo la categoría. Yo no sigo ningún político, pero sé que es un tema complicado. Y no voy a seguir políticos dentro de mi lista de seguimiento porque si no se me llenaré todo el día de cambios, eh, cambios buenos y malos. Entonces, esta consulta me sirve para ir viendo cuál es el historial de cambios de determinados políticos o verlos todos los políticos de una sola vez. Por ejemplo, de toda la lista que estoy acá, todos son políticos y la mayoría son políticos de derecha. Eh, los vandalizan mucho, ¿ya? Independiente, ahí yo no, no soy de ningún color político, pero... Eh, históricamente los de derecha son mucho más vandalizados que los de izquierda ya no sé cuál será la manía pero bueno, ahí yo veo esa lista yo conozco un poco la, la historia de los políticos y bueno, si veo que no está revertido lo revierto y esto me da pequeños indicadores claro, aquí uno diría ya, hagamos machine learning eh, o hagamos aprendizaje de máquina para que esto automáticamente me llegue una banderita ahí, pero eso ya requiere mucho más tiempo pero esta consulta es quizá el primer gran paso, siempre hay pequeños grandes pasos este es el primer gran paso la última consulta, que está la voy a hacer mezclada un poquito con una herramienta que es de pago. O sea, no es de pago, pero sí es una herramienta que no es del mundo wiki, para que nos quede claro cuál es la potencialidad que podemos... De estos datos que no están quizás en tiempo real, pero sí que nos ayuden a hacer cierto análisis. Mujeres y hombres creados a lo largo del tiempo. ya Esta consulta eh, esta consulta me la pidieron, si es que me equivoco, con 2018. ¿Ya? Cuando estaba un concurso de eh, biografía de mujeres bastante grande. Fue muy grande ese concurso, ya se van a dar cuenta por qué. Eh, y me pidieron cuánto ha sido la evolución de la creación de biografías de hombres contra mujeres a todo lo largo del tiempo. ¿Ya? Ah, no, fue en 2020, no fue en el 2018, fue en el 2020. ¿Ya? Eh, esta consulta se basa un poco en el hecho de que Wikidata, eh, si incluyen los NF o los DB, que son los, los elementos para crear elementos de Wikidata, incluye automáticamente si está en la categoría de hombres o mujeres, ¿ya? Y yo lo que hago dentro de esta consulta es poder sacarlo por mes, ¿ya? Eh, Wikipedia, o sea, la base de datos, guarda el timestamp de una forma bien especial que yo sé que el primer y el sexto elemento me trae el año y el mes. Guarda año, mes, día, hora, minuto, segundo. Todo concatenado. Entonces, en este caso, obteniendo los seis primeros caracteres, yo digo, ya, este es el mes de creación. ¿OK? Eh, Después me aseguro que la página sea realmente creada, que fue creada ese día. Por algo le pongo que es el padre de la revisión C0 y que esté en el espacio nombre principal. Eso es todo, no hago nada más. Y me sale una hermosa tabla de datos tabulada. Ya me sale una hermosa tabla de datos tabulada que uno le cuesta hacer análisis. O sea, por ejemplo, digo, bueno, eh, el mes 5 de mayo del 2022 Tuvimos 999 mujeres contra 1439 varones. Ya, como que no dice mucho, empezar a sacar proporciones dentro de la wiki como que cuesta un poco. Entonces, aquí, Query o Query, ya no sé cómo decirlo, pero lo podemos ir de las dos formas, nos permite exportar los datos. Ya nos permite sacar los datos y llevárnoslos a otra plataforma. En este caso, yo lo saqué como CSV, ya que es separado por comas. Eh, también uno lo puede sacar inmediatamente con Wikitabla, HTML o sacarlo directamente en Excel. ¿ya? Aquí cada uno elige, eh, ¿cómo se llama? Cada uno elige su veneno, su veneno para sacar datos. En mi caso yo prefiero los CSV o los TSB, que son los TSV separados por tabuladores. ¿ya? Aquí cada uno elige lo que más le acomoda, eh, pero una vez que ya saqué los datos, me los llevé amistosamente a Data Studio, ¿ya? que es la herramienta de Google, que es gratuito, para poder hacer gráficos, ¿ya? Ahora se llama Looker, no sé si estaré bien dicho, pero antiguamente era Data Studio, que es una herramienta donde uno puede desarrollar gráficos. Entonces yo me llevé los datos que sacó y con esto yo puedo sacar algunos gráficos bastante rápidos, ¿ya? Bastante rápidos, no no unos gráficos así como de tabló, así como bien sesudos, sino que estos son gráficos que son casi arrastrar para el lado y sacar nuevas dimensiones o intentar buscar datos, ¿ya? Estas son las curvas históricas de la creación de hombres contra mujeres a lo largo de la vida en Wiki. Dale se puede ampliar un poquitito, porque Ay, ahí veo que hay un, solo, hay un solo pico donde eh, la creación de artículos de mujeres sobrepasa la de varones. Claro, y ahí. ese debe ser marzo, ¿eh? ¿A, ¿a cuánto ya. apostamos en la vida? En que ese es marzo. Ya. Si se dan cuenta, efectivamente hay un, un solo mes, pico. un solo mes, donde las mujeres superaron a los varones en la creación, que fue en... Ah, no se quiere posicionar. pero Sí, Marzo del 2018. Marzo del 2018. Y 2000. De encima, perdón. Sí, no te preocupes. No, no, igual no. está bien. Yo creo que este era el momento para interrumpir a Denis y decir. ¡Wow! <risa> <risa> sí, eh, efectivamente, aquí uno puede notar cómo ha ido la, la distribución. La distribución de, a lo largo del tiempo de cómo ha sido la creación de. Eh, artículo de mujeres contra hombres, y se nota bastante fuerte cuando son periodos, eh, cuando llega a marzo, ya, para ser bastante sincero, se nota mucho marzo, eh, pero este fue el único marzo donde realmente se crearon más mujeres que varones, ya, o sea, eh, en el gráfico abajo, en el de burbuja, este fue el único mes donde se crearon 61% mujeres, en ningún otro mes fue más del 50%, por ejemplo, el siguiente más cercano fue marzo del 17, donde fue el 49,2%, entonces, este tipo de información, que sirve quizás para estudio, para darle una vuelta, Quarry te la entrega bastante fácil. Al momento de querer tú usar de la API o querer sacarla a través de la PET scan, vas a estar la vida. Ya. Entonces, este tipo de información para saber cuándo se crearon o cómo se componen. Por ejemplo, yo saqué una consulta muy general de mujeres. Pero Por ejemplo, ¿cuántas mujeres astrónomas estudiaron, por ejemplo, o pertenecen a tal categoría? O cual, cuántas mujeres o cuántos varones eh, son actores de Estados Unidos. Por ejemplo, que hay una categoría muy grande de actores de Estados Unidos. Eh, porque no vale la pena, por ejemplo, comparar con futbolistas. Que históricamente sabemos que futbolistas hay un montón. Entonces, para concluir un poco, los límites para poder hacer consulta al Quarry es realmente lo que nos responde un poco la curiosidad que tiene cada persona para saber cómo se construyen la edición de artículos. ¿Ya? Siempre... Siempre yo apunto un poco a cómo se construye la edición de artículos y cómo las personas colaboran constantemente en Wiki. Para eso yo creo que sirve bastante Quarry. Para todo lo demás, sinceramente, yo les recomiendo Petscan, sobre todo si es en cruce entre Wikidata y Wikipedia, eh, sirve mucho más Petscan. Pero plantearse un minuto, si hacer consultas SQL sirve para esto, sirve bastante. Y, por ejemplo, esta consulta, que es la que está en pantalla, sirve para hacer este análisis. Es decir, wow, en marzo realmente... Estamos llegando a muchas más mujeres, pero durante el resto del año no lo podemos hacer. Algo pasa. O, ¿qué podemos hacer durante el año para poder mejorar la situación? ¿Ya? Esto, es una, esto quizá apunta un poco más a las personas afiliadas o las personas que están muy interesadas en aumentar la participación de las personas, pero la si se dan cuenta, el límite es lo que nosotros podamos soñar de lo que necesitemos. No, igual eso está buenísimo porque era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, yo veo estos datos y digo, bueno, por un lado buenísimo porque quiere decir que las campañas tienen un impacto importante este, en, en, en esto, pero a la vez también decís ah, bueno, interesante, ¿no? Porque entonces quiere decir que las campañas de los últimos cuatro años no han tenido el mismo impacto que la campaña que se hizo en el 2018 este, y entonces ahí también hay como cosas para pensar, ¿no? Este, entonces está bueno pensar... Eh, también que no sea simplemente una herramienta para hacer eh, por ahí investigación, que entiendo que es como un poco lo que está por ahí uno pensaría, eh, sino que también es una, una herramienta para tomar decisiones, ¿no? O sea, para decir, bueno, está listo, acá hay cosas para trabajar y mejorar. Exacto, exacto. O sea, eh, uno puede obtener muchos datos de la wiki, quizás no sean datos de los contenidos de que tiene el artículo. Voy a tener que compartir pantalla. Quizás no sean los artículos en sí, no sean los contenidos lo que interesa, sino que es la metadata asociada y cómo nos vinculamos con esa metadata. Es decir, eh, cómo, cómo se editan los artículos de determinadas categorías. Por ejemplo, cada cuánto tiempo estamos dispuestos a actualizar, por ejemplo, los artículos de mujeres vivas, por ejemplo. Cada cuánto. O quizás ese artículo se creó en un punto y después nunca más se actualizó. Una de las consultas que no les mostré era cuánto tiempo, cuánto tiempo eh, lleva el artículo. Más longevo en que no ha sido editado. ¿ya? El, el artículo más longevo que no ha sido editado lleva más de 10 años sin, e sin ser editado, por si acaso. Hay un artículo ¿Maldito? en la wiki, 10 10 años sin ser editado. No les voy a dar el nombre del artículo es? porque si no van a romper el récord. <risa> ay, no, no, no, no, no, no, no, no, ya está listo, ya sabemos cuál va a ser la consulta que tenemos que hacer en Quarry, ¿no? O sea, vamos a probar con esa, o sea, esa, esa es, sí. nuestra test, es nuestra test, Quarry. Sí, hay, hay un artículo que la última vez que se editó, eh, déjenme confirmarlo, porque antes de iniciar dije, bueno, fue hace 10 años, déjenme ver, está abriendo. Obviamente no se los voy a mostrar porque si no rompo la magia. Eh, de hecho me preguntaron, una vez, me preguntaron una vez cuál era y yo les dije no les voy a dar la magia el artículo Uf. más nuevo que tiene una sola edición eh, la última vez que se editó fue el 20 de febrero del 2012 10 años, sí, casi 3, casi 11 sí, exacto, y es de un el, obispo no voy a decir nada más, de, es un obispo de, de, podemos... de la iglesia católica <risa> ¿le, le pero no puedo decir nada más para no romper la magia ¿Ah? Podemos hacer una torta y poner una velita y le cantamos el feliz cumpleaños. Al, al, al, artículo de nombre desconocido, artículo de un obispo que lleva 10 años sin editarse Sí, exacto. Y el artículo sin edición, y esto ya con esto ya doy paso a cualquier pregunta que exista, y el artículo eh, cuya última edición, última edición, es decir, la edición que vemos es la más antigua, es decir, no ha habido ningún cambio, es del 5 de enero del 2011. Ok. O sea, este artículo hace más de 10 años, nadie lo ha editado. Eh, no, eso Para que vean, eso, eso es literalmente estar en las raíces de la wiki y decir, wow, estoy viendo, esto es como ver 10 años en el pasado, literalmente. Y ahí yo te voy a hacer una pregunta, Denis, que tiene que ver ¿Sí? con que, bueno, me imagino que, o sea, Quarry... O sea, porque hay mucha investigación en inglés, ¿no? O sea, todos sabemos que hay mucha investigación sobre Wikipedia en inglés. Ahora, por ejemplo, que vos contabas esto del tema de, de las, eh, los artículos de hombres y mujeres creados, pensaba en una investigación que se hizo hace relativamente poco, donde, bueno, analizaban que eh, si bien se creaban esos artículos, después tenían como pocos links eh, salientes y entrantes. Entonces, eso de alguna manera hacía que el impacto de esas biografías no fuera tan eh, grande como el de las biografías de hombres. Ahora después podemos pasar por el chat eh, eh, ese link. Eh, y bueno, o sea, ahí se me ocurre que muchas de esas, eh, o sea, muchas de esas, esos análisis, en parte los pueden hacer porque usan Quarry, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí quizás, no, no sé si, no, no sé muy bien cómo formular la pregunta, digamos, ¿no? Pero... Quizás un poco la pregunta es, bueno, o sea, ¿cuánto efectivamente saben, por ejemplo, los, los y las investigadores de América Latina que existen estas herramientas para hacer investigación dentro de Wikipedia, ¿no? Como que hay toda este, esta falsa idea de que no es un lugar al que vas a ir a recurrir para hacer una investigación, pero hay un montón de preguntas interesantes que te puedes hacer alrededor de esto, y hasta ahora no hemos visto mucha investigación en español o sobre la Wikipedia en español, que utilice estas herramientas. Entonces, ahí como, no sé, podemos hablar sin saber y aventurar hipótesis de por qué está pasando esto eh, y, y, como, y qué se puede hacer, ¿no? O sea, yo creo que los espacios, este espacio, por ejemplo, de abrir y conocer herramientas nos permite eh, el momento, voilà, el momento eureka que tenemos todas las personas que, tenemos quizá algún fondo de investigador. Yo en algún momento espero que eh, académicamente dedicarme a investigación. No, no va a ser próximo, en algún momento dedicarme también a investigación. Y claro, cuando uno conoce dónde ir a buscar el dato o cuál es la pregunta que quiere responder, eh, realmente este tipo de herramientas ayudan bastante. Ahora, como bien apunta Evelyn, no he visto mucha investigación en torno a esto. Como bien apunta, es en inglés, porque en inglés tiene una masividad bastante grande, eh, obviamente es un idioma motor bastante grande en la academia, eh, pero sería bastante bueno que quizás plantearse la pregunta de hipótesis. Eh. Bueno, tenemos, tenemos eh, artículos que los creamos, por ejemplo, en una editatona. Eh, ¿Cuál es la tendencia de esos artículos? ¿Permanecer siempre estáticos y solamente lo editan bots al cabo de un año? ¿O realmente se siguen ampliando? ¿O cuál es, la, cuál es el, el porcentaje o el índice de indexación dentro de la wiki, porque a veces, por ejemplo, estamos creando artículos de mujeres que quizás son muy especialistas en su rubro, por ejemplo, son muy buenas paleontólogas, por ejemplo, pero no le enlace nadie. Entonces, un artículo de una investigadora que es cero enlaces de vuelta, sino que ella saca muchos enlaces, pero son poquitos los enlaces que vuelven. Entonces, eh, quizás vale la pena hacerse esa pregunta tanto informáticamente, porque informáticamente esto entra en la red, en la teoría de nodos, como también por la parte de la por la parte social, o la, por la parte... Por la parte... Ah, se me fue la, la, la palabra, la tengo, la punta de la lengua. Bueno, pero por el estudio de cómo se conforma la sociedad. Se me olvidó la palabra, de verdad se me olvidó. <risa> no, igual no sí, me importa, bueno. porque... ¿Cómo? No, ahí yo, o sea, también como que me surgen preguntas, eh, y bueno, ya sé que estamos como al final de la hora, ¿no? Pero, o sea, yo como... Siempre tengo miles de preguntas, ¿no? Alrededor de estos temas, pero por ejemplo, o sea, el tema este de, bueno, el impacto de escribir biografías de mujeres para mí es como una, un, un tema ahí que, que sigue como vigente, ¿no? O sea, porque sabemos esto, sabemos que tienen pocos links entrantes, salientes, pero también, eh, por ejemplo, podríamos usar, o, o sea, como, no sé si Quarry podría servir para esto, ¿no? Pero una duda que yo tengo, eh, la, o la impresión que tengo también, es que además... No, no, es solamente que, que, bueno, se crean biografías de mujeres y que por ahí no tienen tanto impacto, porque tenés que buscar como a la persona, digamos, ¿no? Y a veces uno en realidad lo que le interesa es la investigación que hace la persona. Entonces, por ejemplo, yo estoy bajo la impresión de que citamos muchas menos mujeres en Wikipedia, en los artículos de Wikipedia en general, y que sería más útil en realidad que citáramos más mujeres por campos profesionales o disciplinares que simplemente escribir su biografía, digamos, ¿no? Como que tendría más impacto. Eh, que la citáramos eh, antes que eh, las por ahí creáramos su biografía. Pero no, tenés, no sé si hay alguna forma fácil de buscar en, efectivamente dentro de la wiki, como bueno, en una serie de determinada de artículos, bueno, cuántos, cuántas mujeres están siendo referenciadas en un artículo. Eh, o en un conjunto de artículos Y si para eso, por ejemplo, podríamos usar Quarry Me, me fui a la mierda con la pregunta Pido disculpas, Pedro. Sí, no, no, no hay problema eh, Quarry en este caso, como bien indicé al principio No ve el contenido del artículo Ya, ahí eh, tendría que entrar la API La MediaWiki API Para poder interpretar los datos eh, Ahí obviamente hay un gran desafío Porque casi todos los datos están estructurados Pero las referencias no es la estructura Dentro del software MediaWiki Entonces, a través de alguna expresión regular o alguna forma hay que encontrar las referencias ya eh, gran yo creo que grandes esfuerzos que debe hacer la comunidad en general no tan solo el equipo de desarrollo de la fundación Wikimedia es cómo acercamos la referencia a la gente ya quizás el uso de Citoid y por detrás Sotero eh, funciona bastante bien eh, Web 2 cite también también lo hace bastante bien pero necesitamos como un mecanismo bastante rápido para decir bueno este artículo académico o este paper está citado en tales artículos, en tales wiki. Es como quizá el buscador de commons, el glamorous que tenemos, pero en versión. Yo creo que por ahí eh, podría ayudar bastante a responder esa duda de, bueno, ya, ya tenemos la biografía de esta mujer que es paleontóloga. Voy a decir paleontóloga porque a mi hijo le gusta la paleontología, ya, no, no es porque tenemos grandes paleontólogos en este lado de la cordillera. Eh, pero quizá esta mujer paleontóloga ya la tenemos en la wiki pero no tenemos cero referencias, como dices tú, y eso la invisibiliza nuevamente, porque quizás ya tenemos su artículo, ya sabemos dónde vivió, cuáles fueron sus investigaciones, pero a la hora de hablar, por ejemplo, de dinosaurios del sur de Chile, aparecen solamente varones, puramente varones, y no aparece una mujer que quizás también hizo su investigación, también pudo publicar. Entonces, gran parte del trabajo técnico es cómo enfrentamos el desafío de las referencias, porque desgraciadamente las referencias, hay millones de formas de escribir una referencia, eh, no les voy a decir los formatos de referencia porque no me refiero a los formatos, no me refiero al formato de referencia que todos hemos sufrido alguna vez en la vida, sino que me refiero a cómo guardamos la referencia, cómo interpretamos la referencia, que el título sea el mismo título para todos, ¿ya? Entonces, eh, por ahí va el desafío técnico, ¿ya? Probablemente ya existe la herramienta y estoy hablando totalmente de conocimiento, pero... Eh, se urge quizás también apoyo la comunidad técnica a resolver este, esta brecha, es decir eh, tengo las investigaciones por ejemplo de Evelyn, o sé que Evelyn es investigadora, la tengo en Wikidata como investigadora tengo algunas tengo el paper, pero no tengo la referencia en qué artículos de Wikipedia aparece ella, o en su investigación aparecerán los artículos de Wikipedia, son dudas que desgraciadamente Quarry, ni la API ni ninguna herramienta que yo tenga conocimiento hasta este minuto, lo está haciendo entonces, ese es un desafío bastante grande y bastante técnico que, que hay que resolver en algún minuto. Nuevamente, esto quizás es desconocimiento, quizás ya existe. Eh, si alguien en el chat lo conoce o alguien en el futuro lo conoce, Ahí deje el comentario en el que abajo en la lista de comentarios. comentarios. Ya, eh, lo siento. Ese, lo fue lo tiempo, YouTube, YouTube. ese fue mi minuto de youtuber, lo siento. Así que, no, no, igual esto Déjenlo abajo. Está, está buenísimo porque, igual yo me terminé yendo por otro lado, pero nada, me parece como fundamental esto, pensar la necesidad de bueno conectar a la comunidad de investigadores con esta clase de conocimientos, ¿no? que efectivamente o sea son justamente lo que hace mucha falta para, para que podamos tener más, por, por lo menos más investigación en la Wikipedia en español, si no es que el, el, tenemos la, la publicación en español, ¿no? porque ya sabemos cómo funciona el mundo científico, pero por lo menos entender un poco mejor digamos qué es lo que está pasando en la wiki, en, en nuestro idioma. Eh, así que, bueno, me voy a callar y no voy a hacer más preguntas. Pero voy a agradecerte muchísimo porque creo que fue muy didáctica y pedagógica lo, lo que nos explicaste hoy. Y, bueno, muchas gracias por la predisposición. Nada, sí, gracias y nuevamente. Y ya te vamos a estar enganchando seguramente para el año que viene, para otras wiki herramientas con Petscan, con más consultas. Y un poco también eh, veníamos hablando, creo que en su momento con Diego, que fue quien estuvo dándonos eh, web 2 seat eh, en su momento, cómo hacer también esta intersección, ¿no? Entre el mundo técnico y eh, quienes son investigadores e investigadoras, que es un poco lo que trae venir acá, para, bueno, pensar, eh, hacer este cruce. Eh, siempre eh, recuerdo a algún wikimedista que me dice, eh, yo sé eh, desarrollar, yo sé hacer las consultas, pero a veces no tengo idea de qué hacer con ellas. Bueno, necesitamos... Empezar como a hacer esos cruces eh, y, y, y, bueno, empezar a, a eso, a soñar y, y crear nuevas eh, formas de, de, de poder conectarnos. Y de, también de esto, de, de seguir profundizando el conocimiento que tenemos dentro del mundo wiki y de qué es lo que está sucediendo con esto. Así que mil gracias, Denis, como siempre. De nada. Como siempre, un placer estar acá ayudando también, dejando este conocimiento quizás grabado. Eh, eh las personas no somos eternas, pero sí ojalá los que vengan después puedan resolver este problema técnico que nos planteó Eberín, y eh, que las consultas ojalá no, no sean mal utilizadas, eh, como les digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y por sobre todo, alimenten, como siempre les digo, alimenten la curiosidad, para que podamos responder mucho mejor, o sea, estamos generando conocimiento, quizás este conocimiento viene de la metadata, ya aquí los que son investigadores eh, de seguridad, dice que la metadata es más peligrosa que en los mismos datos, entonces eh, aprovechar bastante bien lo que se genera eh, como usuarios o como personas que pertenecemos a grupos afiliados, podemos también sacar información rica, así que, bueno, desde ya, eh, agradecerle a ustedes por el espacio, también agradecerle eh, por el ciclo completo porque cuesta a veces imaginar que puede existir un ciclo de, de charlas que sean técnicas, pero que ojalá la comunidad también se acerque, así que agradecerles también por, la, por el ciclo y sin lugar a dudas como siempre, eh, si necesitan algún otro tema, eh, veré cómo anda el Kung Fu en ese tema para poder darle, poder apoyarlo también en esa charla. Así que muchas gracias a todos y, bueno, un saludo a las personas del futuro que nos vean. Esperemos que sean nace. <risa> si no, bueno, un saludo a las personas del futuro que nos van a ver en YouTube en, en diferido. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao, chau. chau.